minutes con nombres que nos estamos acercando a la tribuna principal, donde están las máximas autoridades de la ciudad. Y encima de la tribuna, flamea banderas del Instituto Nacional Mejía. aplausos del público La locura, este público que está aquí, es este, testigo este de eso. Yeah, okay. you el mejor colegio del mundo está presente aquí junto a la tribuna Y despedimos al patrón Mejía con un fuerte aplauso de Quinto. Gracias, muchachos. nos damos ahora frente a la chavrería, a la típica chavrería, a ese tocho, a esa mano. Este es el Instituto Nacional Mejía, el mejor colegio del mundo. el colegio no puedo más. En el desfile de la confraternidad, es el Instituto Nacional Mejía, el que está presente. y llegó y es Todavía estamos gatos por recorrer al colegio. Es el Instituto Nacional Mejía que de la universidad. Lo que nos tiene acostumbrado. Desde la avenida de los Iris hasta el colegio. estamos saliendo del pueblo de las carolinas. Todavía nos recién comenzamos el desfile. Señor, ¿cómo se puede tener el rodeo? ¿Qué haces? ¿Dónde puede? ¿Se puede colecto? Sí. ¿Se puede colecto? ¿Se puede Ahí está. ¿Se toma todo? En el, ahí en las tierras, ahí lo familiares del colegio. Porque esto viene firmo de un modo. Lo que enchan a al colegio. Pero fue los martines Sí, sí, les Si sí, pues usted le, pide, le pide la en la, la, la, la, la mitad. Pidiendo que suban a la vereda, como el único, para que tenga una apertura. ¿no? De